Hola mis corazones, espero que se cuenten muy bien, mi nombre es Ibelis, para los que no me conoce y bienvenido a Ibelis TV. A oh, mis amores, les tengo las reseñas de este concealer de Too Faced, el Born This Way. Promete alta cobertura. Vamos a ver si verdaderamente funciona. Así que si te interesa saber mi opinión, quédate aquí viendo el tutorial. Ahora mismo lo que tengo es base. Este viene siendo la segunda vez que lo voy a probar. Porque la primera vez lo probé para hacer el maquillaje violeta de ojos. Pero solamente lo hice para este tutorial y rápido me lo quité. O sea que no fue como te una reseña. Porque no vi cómo trabajo durante el tiempo de las horas. Así que vamos a estar probando esta vez más tiempo nuestro corrector y es el corrector Too Faced Born This Way. Este promete ser de alta cobertura y es multiuso, lo cual lo puedo utilizar como concealer, contorno, iluminador y para retocar. Está hecho de agua de coco, de rosa y ácido hialurónico. También promete hidratación a, a la piel, larga duración, es photo friendly, lo que quiere decir que cuando te tira la foto no va a quedar con esas manchas blancas o ese tono Casper que se ve en la foto y es no comedogénico, lo cual quiere decir que si parece de poros abiertos grandes y te da muchas pintas negras, esto te ayuda con eso y no lo va a tapar. Así que promete demasiado. Esto viene en muchos tonos. El tono mío que escogí es el Light Beige, así que vamos a ponerlo a prueba a ver qué tal funciona este corrector. El pote es así, bien bonito. Es bastante duro. Es en plástico, pero parece cristal. Pero en realidad es plástico como grueso bastante fuerte el taponcito como pueden ver es así como parecido al de Tarte vamos a ver qué tal se ve el color en mis ojeras porque siento como que es bastante clarito vamos a aplicarlo poquito a poquito Siento que es como que bastante claro este corrector, no sé, pero creo que lo cogí un poquito pasado de tono más arribita de mi tono. Así que vamos a ver cómo lo difuminamos. Creo que se difumina bastante bien en el ojo. Obviamente, quizá la esponjita absorbe un poco más de producto, pero me gusta difuminarlo con la esponja. Y voy desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. ¡Wow! Se ve bastante blanco. Vamos a ver cómo esto después lo arreglamos. Ahora mismo me está sirviendo como iluminador. Se ve bastante cubridor, como ustedes pueden ver bastante comida Y para estar sellando el concealer voy a estar utilizando este de Fit Me Maybelline. Es el tono light medium número 20. Me encanta, súper finito para sellar. Me fascina. Así que vamos a estar sellando este concealer porque este concealer no es mate mate. Es como mate y tirando a la vez aceite. Es como mixto yo diría. Tampoco no es tan grasiento porque tampoco no me gustan los concealers muy grasosos. Así que vamos a estar aplicando el, el polvo, poquito a poquito y acá también vamos a dejarlo repasar un ratito Después que me puse el polvo matificador Lo removí con esta brochita Y ahora va a terminar todo mi maquillaje Pero, bueno, mis amores, les dije que me iba a maquillar Y que les iba a enseñar el maquillaje Pero en realidad me tardé como 3 horas porque me puse a cocinar, me puse a comer Y me puse a hacer otras cosas Pero con el corrector puesto Y por lo que vi, el corrector se mantiene todavía intacto Lo que hice fue después maquillarme los ojos Luego de 3 horas Y el resto de la cara Y bueno, si me ve un poquito rara Sin máscara Es porque voy a hacer un tutorial pronto Así que nada, no, déjame ponerme la máscara y la pestaña y vuelvo enseguida. Bueno, ya son las 9.59 y ya hice el video anterior, que lo va a subir después. Por eso me ven ahora con pestañas, ya que en el video anterior no tenía las pestañas y me cambié el labial porque se veía bastante pálido en el otro. Así que opino del concealer, que sí vale la pena, si es de alta cobertura, no se me regó en ningún momento, difumina muy bien, se ve muy, muy suave en la piel se siente súper suave así que para pieles maduras es, es excelente creo que sirve para cualquier tipo de piel mi piel es mixta y no vi problema en eso el tamaño el tamaño es bastante grande tiene punto 50 onzas creo que es casi como una base creo que para el precio es bastante bueno por, por el tamaño nada más que trae en cuestión de utilizarlo encima de los ojos yo sé que los conciles no son para encima de los ojos simplemente para la área de la ojera también fue bastante bueno porque da ese canvas plano blanco Para aplicar la sombra Eso sí, en la área aquí de arriba de los ojos Me formaron pliegues Pero en esa área yo soy bastante grasosa Y pues ahí estoy Tuve que sellarlo bastante Para que no se formaran pliegues En todo lo demás de larga duración Así que sí vale la pena No te reseca la piel Ni te la cuartea que yo odio eso en lo que son los correctores. Me pasa mucho. Así que eso no me pasa en este. Así que le doy un plus. Y de una puntuación de 10 de 10. Porque me fascinó. Así que se los recomiendo. Y por el precio y el tamaño creo que vale la pena. Si te ha gustado este video no olvides regalarme un like. Suscríbete aquí abajito donde hay el botón rojito. Y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Así que me despido. Hasta un próximo video. Bye.